El Amplificador. Sexta temporada. 43 minutos pasan de las 4 de la tarde. Este es El Amplificador de día miércoles. Repasando un poco la agenda amplificada. Lo que está sonando en este momento es una banda que descubrimos hace un tiempo. Formó parte de un agregalo tu playlist. Así es. El año pasado se llama Nafta. La recomendamos aquí. La pudimos ver y presenciar en vivo algún que otro show. Eh, durante en Tecnópolis. El verano en Tecnópolis, en Valadero, la vi yo también, me gustó mucho un poco de soul, un poco de jazz. Y la voz que escuchábamos recién allí cantando es una de las artistas que este fin de semana se viene a la ciudad de La Plata, a las diagonales, a presentar un poco de su material el solista. Ella es Anne Spill y está en el amplificador. ¿Qué tal? Bienvenida, Bienvenida. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Un poquito bajito, pero estamos. Bueno, a ver si le puedo subir. Pero no puedo tiene, Estamos haciendo la videoconferencia, nos estamos viendo por Zoom sí. con y tiene un micrófono muy chiquitito, muy hermoso. Me lo regaló mi amiga que está acá conmigo y la verdad me vino al pelo porque es mucho mejor que el micrófono de la sí. compu, ¿no? Claro, obvio. Y como no estoy en mi casa, no puedo tener mi super micrófono. ¿no? Ahí va, estamos. Me vino al pelo. Hermoso tema, la verdad, Que temón. Bon. Qué sí. timón, qué bandón, por favor, felicitaciones no, no, no. por tanto Por favor, es un placer para mí, todavía no lo puedo creer, pueden creer, Porta, soy muy fan de Nafta y no me la puedo creer Ahí va, junto a Abril Olivera, también, artista que hemos visto sobre los escenarios, ambas coristas de esta gran banda Pero bueno, Ana, eh, un poquito, eh, ¿te venís a la ciudad de La Plata? ¿Es la primera vez que pisás y eh, conoces Las Diagonales? ¿O ya has venido...? No, justo ayer contaba que la primera vez que fui a La Plata fue a una Olimpiada de filosofía, más o menos a los 14 años. Sí. Nada tiene que ah, ver con nada. No, no, eh, esa fue la primera vez que fui, me acuerdo que la primera instancia fue en mi colegio en Pilar, y la segunda era en La Plata, que de pedo pasé, porque cero de filosofía, pero buena reflexión. La piloteaste. La piloteé porque reflexiono de buena forma, ¿viste? Y Esa fue la primera vez, y, y después... Fui con Louta una vez, yo cantaba ah, con Louta, ¿sí? a veces bueno, lo hago, y después fui con Nafta, fuimos con Nafta. Es verdad, estuvieron en el teatro de ópera. Y ahora es la primera vez que voy yo con la banda que me acompaña con mis canciones. Estoy un poco nerviosa, pero chocha y muy confiada porque la banda la verdad que se suena todo. Ahí va, contanos un poquito de qué, de qué se trata el proyecto, ahí recién cuando te acercaste a, a media la compu, se escuchó quizás un poquito más al frente de lo que ah, teníamos... porque debe escuchando. ser que no está tomando el micrófono que yo quiero. Claro, correspondiente. Ah. Mientras reso... ¿Qué onda? Un poquito mejor, sí. Sí, un poquito. Eh, un poco comentanos de qué se trata este proyecto, para quienes no te han tenido la oportunidad de escuchar eh, tu arte en plataformas eh, En Youtube Es, es una es muy un, linda música Es un proyecto solista porque sos vos, Anne Spill pero, pero tenés una banda, digamos, que te acompaña Eso también es interesante sí, Una gran no, banda, sí. son como siete Somos siete, no sé si me animaría a ir sola A La Plata, no me animo O sea, voy confiadísima porque me acompañan Estos seis músicos del carajo Todos tienen sus proyectos también, como suele pasar eh, y mis canciones, eh, al menos las que presentamos Sobre todo, especialmente esta noche el de La de viernes Es la presentación de Jessica Alegría Que es el disquito que hicimos con el violero Iván, el que ¿Sí? quiere tocar la guitarra eh, Son muy distintas a las versiones de estudio Porque las versiones de estudio son hechas por, con la compu Claro Son los beats, está todo eh, hecho ahí con la compu Sí, eh, quería que cuentes esa historia De cómo se conocieron Porque es, es graciosa digamos Y está buenísima esa conexión tremenda bueno, él me manda cinco. él me conocía por Nafta, supongo, me escuchó cantar y en cuarentena vieron que nosotros los músicos nos empezamos a pasar de todo música para hacer. Me empezaron a llegar, viste, instrumentales ajenos. Uh -huh. Yo justo estaba un poco en conflicto con mi música, pero sobre todo por hacerla yo desde el principio como como como siempre hice, y la verdad que me, me vino muy bien que la gente me pase su música, porque me di cuenta que yo tenía que enfocarme en la parte vocal y listo. Totalmente. En poner letra y melo. Y Iván se tiró el lance, me pasó cinco temas, y los cinco quedaron, hicimos el disquito con los cinco temas. Sin conocerse. Y, sin conocernos, nos conocimos recién cuando fui a grabar las voces, cuando la cuarentena ya se abrió, a fin del 2020, uh -huh. grabé las voces, eh, y ahí nos conocimos. Sagitarianos los dos, nos llevamos divino. Y luego él me ayuda a armar la banda que vamos a llevar allá el viernes. Eh, que son amigos de él, sobre todo. Y la verdad que las versiones son muy distintas, pero se suena todo. es muy Terminó siendo muy Erika Badu la versión banda, ¿viste? Sí. Son los temas que son muy simples y muy graciosos. Hablan, es todo medio amoroso, relación amorosa, que a la vez se puede usar de metáfora para cualquier relación. Eh, humana eh, Hay mucha refe a los Simpsons Hay referencias al deporte, al fútbol, al ping pong Mucha metáfora, pero graciosa sí. eh, y, y si a alguien le gusta a Erika Badu Es el momento de venir a escuchar algo Argento en ese plan Viste tres voces al frente Es más, ella tenía los coristas Aparte, al, al, un toque, pero Nosotros sí. estamos las tres al frente al cual. Hay, hay mucha armonía y la banda se suena a todo Mucha refe al jazz también y hacemos referencia, yo canto varias cosas de Erika Badu, como que me echamos viste con los temas. Y bueno, hay un par de covercitos, hay una versión de Gilda que tenemos también. Opa. La Muy linda eso. Estuviste, no levanta la noche. estuviste participando del homenaje de 25 años, uh -huh. es cierto. Sí, una locura, la verdad. En ese disco grabó La Sole, grabó Natalie Pérez, grabó Chita, grabó Zoe. Voz gran material. No, sí, y, y por suerte pude elegir el tema paisaje, que era el que yo quería sobre todo, porque me gusta mucho, tiene un mambo en la armonía que empieza en un modo menor, medio, medio triste y oscuro, y en el estribillo pasa a modo mayor, y eso me gusta mucho de, de la canción. E Iván también hizo la, el beat, lo, lo pasó claro. al estilo en que lo hicimos, que es rarísimo, muy lento y mucho más grave, yo que canto más grave, sí. eh, y hacemos una versión ahí y cantan las chicas, eh, sobre todo en ese tema. Es un lindo momento. Bueno, ahí lo estamos un poquito escuchando de fondo, estamos hablando de paisaje, el tema que grabó Anne Spill en homenaje a 25 años de la pérdida de Gilda, gran, gran referente a Mujer. De la cumbia. La cumbia, sí, totalmente. Eh, un poquito eh, lo mencionaba recién en este proyecto, Rosa, un poco lo humorístico, tiene Jessica Alegría bueno, ya el no, desde el nombre, una clara referencia a los a Simpsons. Los Simpson. Y tiene una perlita deportiva eh, que no sé si va a gustar mucho aquí en la ciudad de La Plata, se ríen. Ya, ya me hablaron de eso. claro, justo esos números. Yo no soy partidaria de ningún... ah, no, para no, nada, nos jodíamos en el ensayo y yo como que no entendía bien de qué la daba claro. yo, yo hinchaba por estudiantes y me decían, no, pero los otros también son de la plata no, no Claro, claro. Uy, Bueno, entonces no digo nada no, ¿Qué? El, el, el ¿Por qué 7 a 0? El, el famoso 7 a 0 es por el ping pong, viste que vos perdés si te hacen 7 a 0 o ganás sí. si haces 7 a 0 y un poco eh, el shake de ese tema es como que yo había perdido, tipo en la lona, vale. no solo pierdo, digo, sino perdí 7 a 0, que te quedas con unas ganas, si te ganan te, te, te querés matar, así que esa sería la refe, y después hago otra refe al ping pong en ese mismo tema que es Top The Drive, bueno, pero Top The Drive creo que se le llama a, cual, a cualquier, eh, es un efecto, pero creo que es con cualquier juego de pelota paleta que, que funciona. Pero Bien. ahí un poco te da la refe de que no hablo tanto del fútbol, en falta, es donde hablo del fútbol, sí, más precisamente. Ahí va, bueno, un poquito de estas cinco canciones van a ser parte de este show, contanos, eh, además eh, la propuesta para conocer a la banda entera tiene, va, va a ser, un, ¿qué está previsto para el show de este, vier, de este viernes? Eh, vamos a hacer, bueno, el disquito entero lo hacemos, sí. hacemos, los últimos singles que saqué, Obvio Amor de Instagramer, otro Chance, Deta, eh, otros temas hermosos que hice con otras participaciones durante la cuarentena, uh -huh. eh, alguna perlita vieja, no lo sé, la verdad. metemos Está definido. Eh, no lo sé porque son muy distintas las canciones viejas, la verdad. A no ser que toque alguna sola, viste, la banda esta va por otro lado. Y... Y metemos eh, un covercito de Sade, que yo jodo mucho en Instagram con Sade, sí, sí. Y me considero en el honor de que hagamos ese tema que yo tanto uso de cortina para todos. Y llevo a mi amiga, en realidad lo especial también es que llevo a una amiga DJ eh, que ah. va a musicalizar el evento, o sea, abre ella bailando. Eh, bailando. Vamos a, estar bailando Vamos a estar bailando nosotros. nosotros. Sí, sí. Exacto. Y, y después del show ahí, si nos queda un ratito, también la idea es quedarnos bailando un toque. Sería como mi, mi, mi acompañante, es ella, nadie y amiga Capa, muy divertida, para que estemos ahí entretenidos. Todo, todo esto va a ser el viernes 8 de julio Exactamente, a partir de las 8 de la noche Aquí en la Ciudad de La Plata En The Brothers Concert Que quedan 11 y 55 Pueden conseguir entradas anticipadas En el sistema Live Pass O también en las boleterías del Teatro Ópera. Eh, va a estar tocando, como decíamos Anne Spill junto a su banda eh, Este viernes eh, Un poquito que le para ¿Eh? Sí, todo sí. Es, sí, sí, sí Vamos a estar ahí ¿Qué? ¿Qué te espera en lo que resta de año? ¿Cómo sigue este proyecto? ¿Hay gira bueno, por vamos a adelantar un, un tema nuevo que va a salir en agosto, lo estamos tocando en vivo, así que se los voy a mostrar, a ver, y voy a mirarles las caritas a ver que pasa. <risa> ¡Ay, me vuelvo loca! <risa> eh, y, es, y es uno de mis favoritos, que todavía no salió, y lo hice con un miembro de NAFTA, con el, con el tecladista Simón, eh, durante la cuarentena también, pero bueno, se atrasó hasta el día de hoy. Eh, y eso va a salir en agosto. Hay otro tema con un invitado muy especial que planeo que salga antes de fin de año. Y ¿Sí? ya estamos armando, con Iván, estamos armando el hermanito de Jessica Alegría. La hermanita, ¿no? La hermanita, la hermanita que probablemente también tenga el nombre de otra persona de los hijos. Claro, sí. Está muy bien, me gusta claro. eso. Igual bueno, hay Pero gente, la verdad, hay gente de la nueva... De la nueva generación que no conoce a los Simpson, igual, ¿eh? No, ni hablar, además me recibió para, para que el disco sea encontrable y recordable sí. Fue la clave eso Porque es más fácil que buscar mi nombre, ¿entendés? Mi nombre, generalmente la gente lo escribe mal Pero Jessica Alegría no falla, te lo acordás y lo buscás ¿Sí? Ayer me dijeron Jessica varias veces en una entrevista Eso es lo no. que pasa no. No. No, de, no. de la gente se confunde Bueno, Jessica, me dice... <risa> No, no, soy Anne, pero bueno Bueno, pero sirvió, está bien, cumplió el cometido Un grupo que se llame Anne Spill claro. Además, sí. eh, eh, acompaña, tiene un arte también en gráfica eh, Que acompaña el disco, que presenta el disco Pueden Una Sagitariana, es esa Otra Sagitariana es <risas> la que hizo el arte Un grupo de tres Sagitarianas ¿Cómo se llama? Ingrid Burstein Hizo como, ¿Eh? retrató como una habitación, viste sí. En la cuarentenada, medio la idea que yo tenía era Hablo de mi habitación en otros temas también, okay. y como sucedieron muchas cosas ¿no? en esos lugares, y es muy lindo todo, Rosita. Sí, música y la música que pueda acompañar cualquier, no sé, por ejemplo, una, una cena, ¿por qué no? Una con cita. Un, con un no minuto de por hablado. medio. No hablado, me han dicho cosas más groseras todavía. Ahí va, no, quise ser <risa> un poco más suave, pero... Me... Sí, eh, en una cita con una cena, <risa> después vamos viendo. He descubierto este material allí en YouTube, justamente en el marco de en ese contexto. ¡Epa, eh, epa! Declaraciones, de repente. Así que un poco de autorreferencia. Eh, Anne, para, para conocer eh, qué hay detrás de, de la artista, en este caso, eh, ¿qué se está escuchando? Eh, ¿qué, ¿Qué hay en tu playlist ahí detrás eh, que te sirven como... No solamente como influencia, sino también para, para, para a veces, cortar Y también sí. para, veces, para cortar justamente con lo que uno viene ahí enajenado con una sola cosa alienado. Estoy escuchando mucho, mucho jazz, mucho estándar de jazz, porque soy, la verdad que soy muy fana, eh, me gustan mucho el, el tip, las canciones de jazz, es, son como los boleros, ¿viste? Me gusta mucho la forma de las canciones, de los estándares de jazz. Que, que les copio mucho, yo soy muy de, de la forma de la canción, como que te cuento una historia, pero cronológicamente trato de llegar al estribo cuando es necesario concretar el mensaje, viste como dividirlo en cómo relatás, que el verso sea una extensión del estribo, pero en el estribo concreta lo que querés decir, eh, y hay algo de la estructura del bolero y del estándar de jazz que, que me gusta mucho, y a la vez no sé tanto como pareciera que sé, entonces estoy tratando de estudiar voces, y, y estándares de jazz y tratar de aprendérmelos Porque mi padre yacero me reta Cuando no sé algún clásico De chiquita Mucha comedia musical también Sí, la verdad que no tengo mucha experiencia No, no sé nada de comedias musicales Pero me vuelve loca y la verdad que me sirvió mucho para, para sacarme la vergüenza de cantar, viste tuve teatro ahí, uh -huh. y después huí, porque la verdad que cantar comedia musical es una de las técnicas ah. más jodidas que existen, es jodidísimo, todo es muy difícil y tiene que ser muy fuerte y parejo, ¿viste? Sí. Eh, entonces ahí huí, cuando me di cuenta que lo mío era el canto y que no soy tan buena bailarina, mido casi dos metros, ¿viste? <risa> dije, si, si alguna vez logro actuar en comedia musical va a ser porque soy una buena cantante, no porque estudie... Ensamble. Claro. Eh, así que me sirvió para ello, pero después seguí mi camino y seguí con la música haciendo un poco lo que quería Ahí va, un poco entonces de Ana Spil, aquí en el aire comunitario de Radio Estación Sur eh, Te agradecemos por estos minutos, eh, este espacio para, para charlar un poquito de la fecha Y hacemos la invitación formal, eh, dejamos los micrófonos abiertos para que hagas la invitación formal a quienes estén escuchando Estupendo, gracias por escuchar Un saludo a la gente que no la había saludado Un saludo a todo el equipo eh, Que está ahí con ustedes Gracias por este espacio Y les invito a que vengan este viernes A The Brothers Club eh, Que voy a estar con un bandón realmente Siete músicas en escena eh, Dándolo todo para el público exquisito Que sé que son Dándolo trolo, dándolo trolo Como dice mi amiga pues, Para el público exquisito Para todos los trolos que estén ahí viéndonos eh, y la pasaremos bien, bailaremos, la idea es que estemos bailando también con mi amiga DJ Clarizo, así que bueno, vengan. Buenísimo, vengan. así será. Eh, gracias por estos minutos, acá la gente ya anda mandando mensajes, cinco temas, cinco temas para conocerte. Eh, tiene este Peches y Calería, hola chiques. Eh, esta banda, Nafta me encanta también, nos dicen acá. No, eh, van mucho... a venir, no quiero este, ser oportunista, pero... Van a venir mis amigos de NAFTA, si logro ¿Sí? hacerlos tocar sería un lujo, cosa que no creo, porque por ahí se ponen ahí en pedo un toque, ah. pero me van a acompañar porque cumpleaños una amiga, vamos a ir en grupito por allá. Buenísimo, a a buena data. Bu buena data, saludamos a Carla que además nos deja el dato, dice, eh, ¿están, van a tocar en el estadio Diego Armando Maradona, en julio también. Un ah, NAFTA es así ¿O estamos... están... ¿Cuál es el estadio de Maradona? El de el, el estadio único el, estadio, de Junior, el, el de argentino Junior se llama Maradona o no También sí A ah, ese también sí. capital eh, En este caso no, la, la pifió la pifió pero quiso tirar una data antes de que salga por favor, la pifió Epa. Pero, pero hay un bueno. estadio por ahí dando vueltas Bueno, atento, bueno, bueno. estaremos atentos entonces Por suerte tiene la data errónea esa persona la uña, data pero... la data medias Bien, Ana, te agradecemos por estos minutos un beso grande, gracias por, gracias. por la Ustedes, De verdad muchas gracias por el espacio, me sirve muchísimo, gracias. Gracias, nos vemos el viernes entonces, todas invitadas, toda uh -huh. la ayuntada de Radio Estación Sur, este viernes 8 de julio a The Brother Club, ahí en 11:55. Nos vamos escuchando cerrando esta primera hora, a 5 de la tarde en toda la República Argentina, Jessica Alegría, LP que justamente le da uh -huh. el nombre a su último material.